Y hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los tres eventos apocalípticos que van a destruir nuestro planeta Tierra. Este es un video meramente informativo para comunicárselo a todos los seres humanos de nuestra sociedad y civilización humana, que esto ya está a punto de acabar. Eh, bueno, como ustedes sabrán, se han presentado dos terremotos. Acaba de presentarse hace, eh, me parece que ayer en Guerrero, uno o, o antier, no lo recuerdo, no recuerdo cuándo. Y luego, antes de eso, hubo uno en la Ciudad de México que fue de 7.2, me parece, eh, estuvo fuerte la situación, eh, se cayeron varios edificios, varias casas dañadas, la gente se asustó, eh, y bueno, quiero decirles que esto solo es el principio del iceberg, porque lo que se viene es verdaderamente tremendo, así que prepárense y esta, esta información que les voy a revelar en unos momentos más, está siendo ocultada por todos los medios de comunicación. Y obviamente eh, por otras personas de mucho poder, pero que, bueno, tienen que saberlo ustedes. Por eso yo se los estoy diciendo ahora. Pues bien, es rarísimo que ya todos los terremotos estén diciendo... El 19 de septiembre eh, Y mucha gente me dirá Es que el México tiembla mucho México es un país Sísmico eh, Pero lo que pasa Es que estos Pequeños temblores, bueno no pequeños Sino más o menos De una fuerte magnitud Pero todavía medios Podríamos decir eh, Han sido, son, son la, el, la causa o la provocación De que en, en las placas tectónicas de la Tierra se está formando un, ter un un temblor, un como usted le quiere llamar, temblor muy fuerte que viene a nuestro planeta Tierra, que es el que se le conoce como el Big One, que ese terremoto va a afectar tanto a Estados Unidos eh, como a México, ¿no? Pero al, aquí lo que la sociedad no sabe es que eh, lo que bueno, han engañado ¿no? a la humanidad, los que manejan el mundo, los que gobiernan el mundo, que este terremoto va a suceder para toda la humanidad, porque va a causar una onda expansiva que va a provocar más terremotos o incluso un solo terremoto que va a afectar a toda la humanidad, el Big One, y eso va a ser... Eh, totalmente catastrófico, va a ser algo extraordinario, jamás antes visto, va a haber miles de muertes, eh, la tierra se va a abrir, los mares se van a inundar de agua, las calles se van a inundar de agua, las ciudades van a estar todas inundadas, eh, mucha gente va a morir, les digo, cuando se abra el agua, mucha gente se va a caer, eh, cuando se perdón cuando se abra la, la tierra mucha gente se va a caer al, al, al agua a, al agua se va a caer y ahí va, van a morir va a ser algo eh, terrible incluso van a tener que eh, crear tecnología eh, para eh, a usted lo van a va a ser algo impresionante esto que les voy a decir pero para vivir un tiempo eh, en las nubes es decir que esto va a causar tantos daños que van a tener que hacer una civilización nueva en los aires, en las nubes, eh, van a tener que poner edificios, ciudades, por eso ya eh, no crean que el futuro está en el 2050 o en el 2060, todo eso de lo que se habla, el futuro es ya, porque este, este terremoto que va a venir a la tierra va a destruir toda nuestra civilización, la tierra se va a abrir y por eso... Nosotros nos vamos a tener que ir a vivir a la superficie, sin embargo la tierra sobrevivirá, la humanidad sobrevivirá y llevará varios años en recuperación hasta que bueno, eh, todo se restablezca, la tierra ya esté, ya esté en su lugar, ya está, ya esté cerrada la tierra. Y entonces va a ser cuando van a venir, ahora sí, los dos, otros dos eventos catastróficos. Que, el, que lo que va a venir, lo siguiente que va a venir, va a ser un, un meteorito que va a venir a la Tierra. Este, muy fuerte, muy grande. Eh, que bueno, de más de 500 eh, de, alto, de, de ancho y de altura. Y bueno, la humanidad va a sobrevivir de nuevo a esto, pero va a haber daños colaterales, va a haber ciudades destruidas, eh, entonces va a ser terrible, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, lo que va a pasar, ah, por cierto, esto va a pasar, lo del terremoto va a pasar más o menos en enero, más o menos en enero o en abril de 2023, ya falta poco, ya falta poco, pero esa información la, la, están, la están ocultando, ¿no? Eh, y luego lo del asteroide, que ya viene a la Tierra, que va a haber ciudades destruidas, va a haber mucho caos, este, eso ya va a pasar eh, en unos años más, eso va a ser para el 2026, y luego finalmente va a venir el último evento, el que destruirá a toda la humanidad. Y después de eso, cuando la gente muera, va a ser juzgada en otro plano dimensional. Por sus actos. Y ya saben quién los va a juzgar. El magnate del universo. El más poderoso de todos los tiempos. Y eso de que venga la tormenta solar que va a destruir el mundo. Va a pasar como en el 2028, pero todos los eventos van a ser en los años 20, en los años del, del 2020 y tantos, quiero decir. ¿Sí? En los años de los 2020 y tantos va a pasar esto y ya va a venir la tormenta solar que va a destruir todo nuestro planeta. La Tierra se va a desintegrar. Es importante que tú te prepares y pases. Eh, los últimos años de tu vida en oración pidiéndole y no le pidas a falsos dioses como a Jesucristo que ya te lo he dicho que él es an el anticristo porque él es el que muchas veces los vin lo vino y lo dijo claramente, vengo a traer la espada y no la paz y desde que creó una religión en el mundo para dominar a la humanidad ha habido múltiples eh, muertes y todo tipo de de, de caos se han levantado sectas satánicas que odian a la humanidad eh, y eso es lo que ha pasado, entonces Jesús es el anticristo pero como lo dice en, la, eh, en una revelación del, de, del profeta Elías lo, que no se ha revelado quién es el verdadero Mesías y pronto será revelado. Y ese es Israel Romero Salinas. El magnate del universo. El más poderoso de todos los tiempos. Su servidor y su rey aquí presente. Y bueno amigos de YouTube. Prepárense porque lo que se viene es terrible.